Bueno, eh, buenas noches a los que os habéis sentado aquí a descansar, vais a disfrutar de un, de un tema que no esperabais, pero te resulte de interés. Eh, la presentación que tenemos en este stand trata eh, cuestiones de identidad digital, algo que todos tenemos. Todos estamos en Facebook, todos estamos en Twitter, nuestro hijo están, eh, empleamos esta herramienta en la escuela, en la universidad, en tantísimos sitios. Vamos a trabajar a lo largo de, de esta breve charla sobre estas cuestiones intentando eh, que veáis cómo la Universidad aborda estos problemas. El, la charla eh, está enmarcada dentro de lo que es el Centro de Investigación y en concreto Medialab.cr, que es un laboratorio de investigación en Cultura y Sociedad Digital. Bueno, la primera cuestión que me gustaría un poco lanzaros es si pensáis que tenemos prejuicios a la hora de hablar de tecnologías digitales. Me refiero a redes sociales, me refiero a páginas web a wikipedia a tantísimas otras eh, herramientas que utilizamos en nuestra vida bueno pues la, la, la respuesta que yo doy es que, es que sí las tenemos pero no tanto por lo que es la herramienta sino por el modo que tenemos de relacionarnos con la gente que la utiliza una pregunta, ¿conocéis? Eh, ¿habéis visto en alguna ocasión esta imagen? hubo una época ahora es unos 2 o 3 años en que hizo popular en las redes sociales eh, en ella se veía a unos niños que estaban con unos móviles en, un, en el Rijksmuseum Museum frente a un cuadro de Rembrandt claro eh, todas las redes sociales clamaron contra esta juventud que lejos de disfrutar la pintura se dedicaban a estar con los móviles lo que no se vio fue sin embargo esta otra imagen eran los mismos niños que estaban con su profesora viendo un cuadro la profesora explicó que ellos se encontraban trabajando con una aplicación para entender mejor la experiencia que iban a vivir en el museo. Sin embargo, esa imagen no se nos trasladó. ¿Por qué? Generalmente porque siempre pensamos de acuerdo con los marcos que nosotros mismos nos hacemos. Tenemos los marcos para pensar y afrontar la realidad. Y si nosotros tenemos en nuestra cabeza la idea de que no entendemos cómo se comportan los jóvenes cuando utilizan los teléfonos móviles, por ejemplo, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro prejuicio para pensar sobre ellos. Sin embargo, en este caso vemos que, si hubiéramos prestado un poquito más de atención, ocurría justamente lo contrario. Bueno, pues, sobre estas cuestiones estamos reflexionando en la universidad, estamos reflexionando en las escuelas. Eh, por ejemplo, ¿por qué no dan tanto miedo los teléfonos móviles en la aula? Por supuesto, un teléfono móvil no siempre es adecuado en un aula, porque en ocasiones se están aprendiendo determinadas materias que no lo indican, pero... Tantísimas otras veces podríamos utilizar esta herramienta para enriquecer la experiencia, eh, la, la experiencia docente. pensar Imaginaos un aula en la que los niños o los estudiantes universitarios, conforme entran, guardan sus teléfonos móviles dejan de utilizarlos, tanto ellos como el profesor. Durante una o dos horas se suspende su modo de vida habitual, que es el de estar consultando información. Y en cuanto salen, directamente agarran el teléfono móvil y vuelven a hacer lo que hacían. Si hacemos esto realmente, estamos educando para un entorno en el que la información nos llega por todas partes y lo que tenemos que hacer es utilizar esos medios justamente para fines profesionales, para fines educativos, para fines ciudadanos, esa cuestión eh, es hoy en día candente. Hay facultades en la Universidad de Granada donde se prohíbe el que los estudiantes saquen sus teléfonos móviles. Por supuesto, está al final depende del profesor, pero sin levantar aquí una regla general ¿no? de que se deben utilizar los teléfonos móviles siempre y en todo momento si sí es una llamada a plantearnos que debemos de dejar los prejuicios e intentar ser innovadores empleando las posibilidades que la sociedad digital nos ofrece bueno, aquí una frase de Francisco Giner de los Ríos que como sabéis estaba también relacionado con nuestra ciudad la situación actual de nuestras universidades es de una crisis que apenas se halla en su comienzo mirad eh, el tema de la crisis algo de lo que solo nos acordamos cuando nos sucede, como cuando te duele algo. Te das cuenta de que tienes un cuerpo porque te duele algo, si no, mientras vives como, como si nada, pues fuera algo dado. Bueno, pues la universidad, al ser un entorno de conocimiento, es una, es una entidad que está continuamente en crisis. Está continuamente en crisis porque el conocimiento es algo dialéctico, conflictivo, se genera socialmente. Hace un siglo, lo decía Francisco Giner de los Ríos, y a día de hoy el discurso va en la misma línea. Estamos sufriendo una crisis importante, tenemos que replantear la universidad. Veréis que el que voy a dar a hablar de la sesión, y lo que estamos haciendo en Lidia es justamente asumir la crisis como nuestro estado de ser. El espacio en el que, en el que nos encontramos cómodos, como un proceso continuo, que en realidad es como funciona la ciencia, es una construcción continua. Pues la, la pregunta es, ¿a ¿cómo educar en la complejidad? ¿Educar, aprender, investigar? Eh, bueno, realmente hay una cuestión fundamental, que son las competencias digitales. Sin competencias digitales es muy complicado que seamos capaces de movernos en el mundo, en la sociedad actual. Y algo que es fundamental, especialmente cuando hablamos de, de los jóvenes que están en, en el colegio, es que a los padres se impliquen en ello. Igual que podemos enseñar a un hijo a cruzar la calle con el ejemplo, que es muy complicado que podamos enseñar prácticas adecuadas con medios digitales si nosotros no somos practicantes. Y aquí es donde llegan de nuevo los prejuicios. Seguro que alguno de vosotros ha oído hablar de los inmigrantes digitales. Los inmigrantes digitales se supone que son aquellas personas que tienen ya una edad a la, eh, con la cual pues, digamos, no se han criado con estas herramientas y por tanto están exentos de ser partícipes de, la, de esta sociedad digital. Esto es de los jóvenes, que son los nativos. Bueno, pues esto es una falacia. Se ha demostrado que no es así. Que nosotros, por ejemplo, le presuponemos competencia a nuestros jóvenes que a la hora de la verdad no tienen. Son capaces de crear muy rápido, sí. Pero no son capaces de hacer usos complejos de las tecnologías para su aprendizaje, para su profesión tenemos que desmontar esos discursos igualmente, y lo que hago una llamada personal a que desmontéis los vuestros a que no os quedéis de manera confortable en la idea de que a mí esto ya no me toca sí que me toca porque te quedan 40 o 50 años de vida en los que esto va a más y tenemos que ser partícipes de la sociedad digital porque es la sociedad en la que vivimos? bueno, las competencias digitales como digo, fundamentales y no las estamos trabajando lo suficiente como deberíamos de trabajarlas Vamos a lanzar una idea de lo que podría ser una pedagogía digital. De cómo incorporar los elementos digitales para educar, aprender de otra manera. Bueno, aquí hay una serie de conceptos que, digamos, consideramos importantes, y los voy a plantear con ejemplos que todos conocéis, para que, que veáis cómo se aplican. El primero de ellos es la cooperación. Sin cooperación no somos capaces de explotar al máximo las posibilidades de la sociedad digital. Un ejemplo claro es Wikipedia. Imagino que todos habéis utilizado Wikipedia, pero estoy convencido de que muy poco os habéis parado a pensar cómo funciona Wikipedia. Hubo una época, hace ya 5 o 6 años, en la que los periódicos abrían eh, o los periódicos abrían o, o tenían una sección en la que se dedicaban a comentar que Wikipedia fallaba porque tenía errores. Bueno, si tú compras una enciclopedia y te gastas un dinero en ella, es lógico que pueda acusar al editorial de que, haya, de que haya algún error y eh, criticar al experto. Sin embargo, Wikipedia lo que cambia es la epistemología, el modo en que el conocimiento se genera. Wikipedia forma parte de un compromiso social de todos nosotros. Si una persona ve un error, en vez de quejarse, a nadie, porque en realidad no hay nadie que quejarse aquí, lo que debe de hacer es modificarlo, y notificarlo. Ese es el compromiso que tenemos en esta serie de, de herramientas que son cooperativas, el de contribuir con nuestro conocimiento del mismo modo que nosotros nos enriquecemos con el que otros han puesto. Bueno, aquí tenéis la página web ¿no? de, de Wikipedia. Os invito a que alguna vez entréis dentro de cualquier artículo en una pestaña que se llama Discusión, que está arriba. En la pestaña que se llama... Aquí, en la pestaña que, que se llama discusión, van a encontrar todos aquellos eh, conflictos, todos aquellos problemas que hay en torno a ese artículo sobre los que no hay consenso. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier cosa sobre la que no hay un consenso social no sale nunca en la página principal. Es decir, el modo de gestión de un es extremadamente complejo, muy rico. De hecho, funciona a gran escala como funciona la ciencia. Otra idea clave, la apertura. Bueno, Thomas Jefferson decía que en realidad la, la educación es como encender una llama. La llama no se pierde, sino que sigue creciendo, ¿no? Mirad, cuando veis la palabra free, ¿en qué pensáis? Aquí ya me tenéis que decir algo, que está haciendo un poquito. ¿Cuál es la traducción que se os viene a la cabeza? Gratis. Muy bien. ¿Y alguna otra? Libre. Bueno, pues el internet, lo importante. Bien, sí, también. Oscar y yo de eso tenemos, estamos atentos. Bueno, lo importante de Internet no es, que sea, no es que sea gratis, aunque a todos nos gusta. Lo importante de Internet es que sea libre. ¿Por qué? Mirad, Wikipedia no funciona porque haya un software que permita que la gente edite los artículos. Wikipedia funciona porque al final de la página hay una parte que son las licencias de autor. Y tiene una licencia que es Creative Commons compartir igual ¿qué significa? significa que cualquiera de vosotros sin infringir las leyes de copyright puede copiar el contenido de Wikipedia con la única condición de, de citar, de decir que viene de Wikipedia y de otorgarle la misma licencia esa, esa licencia es la que permite que cualquier persona que vea algo que es incorrecto en Wikipedia pueda entrar y cambiarlo sin necesidad de pedirle a nadie permiso eso no ocurre con una enciclopedia normal eso no ocurre con un libro si uno ve un error en el periódico tú no puedes modificar lo que hay viendo pero primero porque está impreso pero bueno, si lo vean digital no podrías modificarlo porque tiene copyright tendrías que pedirle permiso al autor en Wikipedia no tiene necesidad de él eh, Wikipedia funciona gracias al Creative Commons los recursos educativos abiertos funcionan gracias al Creative Commons son modos alternativos de licenciar nuestro trabajo en la universidad por ejemplo Nuestros material educativo, y ocurre lo mismo con los materiales investigadores, los artículos, no tiene sentido que tengan copyright, porque están financiados por el Estado. Nosotros lo que necesitamos como académicos, los profesores en general, es recibir crédito por tu trabajo, que te citen. Pero para citarte no es necesario darle copyright. Basta con la licencia Creative Commons, que justamente lo que pide es eso. Cita y comparte libremente. ¿no? Entonces, todo lo, el movimiento de lo abierto se basa en ello. Tenéis los recursos educativos abiertos, por ejemplo, que es algo que si os dedicáis a la docencia puede enriquecer vuestras clase, Podéis tirar directamente de recursos que han hecho otros, citarlos y trabajar sobre él y mejorarlo, ¿no? Bueno, modelos similares son los de los cursos online masivos. No sé si habéis hecho algunos, los denominados MOOCs, ¿no? cursos online abiertos y masivos. Eh, es un modelo que, que bueno, forma que es un caso también curioso porque desde 2012 Estamos escuchando tanto de, de Sirena, de que los MOOC van a acabar con la universidad. Han pasado cuatro años y aquí sí, en la universidad, ¿no? Pero es verdad que supone un desafío al sistema porque nos muestra que para determinadas cuestiones o somos creativos en nuestra docencia o un vídeo lo puede hacer igual de bien que nosotros. Entonces tenemos que, que ser capaces de, de seducir, de que el conocimiento llegue de otra manera. Por supuesto con esfuerzo, pero con mayor creatividad. Mirad, hay un enfoque que es muy interesante, que es de los entornos personales de aprendizaje. Esto vale para la educación y para cualquier profesión que tengáis. Básicamente lo que quiero decir es lo siguiente. Si vosotros tenéis... Eh, unas, vosotros ya utilizáis una serie de herramientas, que son básicamente herramientas de conocimiento. Por ejemplo, Facebook. Facebook es un sitio en el que, en función de los grupos que siga, en función de las páginas que siga, o de la gente que siga, está aprendiendo mucho ocurre igual con otras redes sociales, con Twitter, con las páginas web. En realidad, cuando hablamos de los plays, con la sigla en inglés, lo que nosotros queremos reconocer es que si nosotros utilizamos las herramientas que ya tenemos, podemos generar un entorno de aprendizaje muy rico y además permanente, para el aprendizaje permanente. Porque la cuenta de Facebook la vamos a tener hoy, mañana, dentro de 20 años, si Facebook lo no quiebra, pero si la estaremos en otra. Sin embargo, un sistema eh, de aprendizaje como los que tenemos generalmente, un Moodle o algo así, lo tenemos el tiempo que estamos en la institución educativa, pero luego si lo queda en la institución, no se lo lleva a la persona. Esto que veis aquí es el esquema de una asignatura eh, que yo impartí hace unos años. Todo en la asignatura era público. Los materiales los publicaba yo en mi página web con licencia libre. Los alumnos y yo mismo compartíamos con una etiqueta en Twitter. Los estudiantes tenían su página web donde publicaban con licencia libre. En vez de hacer los trabajos para mí, lo hacían para el mundo. Esto, esto genera mucha ansiedad. Es decir, es todo un reto. Porque pensad que estáis haciendo un curso y os pide el profesor que le traéis un trabajo de un folio. Bueno, te a dar respeto al profesor, pero... Pero pasa, ¿no? Pero imagino que el profesor dice: No, esto lo voy a publicar en internet. Lo cual, casi como hablando del imperativo kantiano, significa: Escribe como si cualquiera en el mundo te fuera a leer. Claro, el nivel de exigencia sube. Eso es lo que hacemos cuando aplicamos la, las prácticas en abierto: trabajar como si estuviéramos en un entorno real, en un entorno del mundo. Bueno, trabajamos también con un entorno en formato wiki, como en Wikipedia, en una enciclopedia sobre temas de empresas y teníamos un grupo en Facebook, en el que cualquiera podía entrar. Vale, este, era, este era el esquema, ¿no? Ahí tenéis ese grupo, los blogs de los alumnos. Por supuesto, otra cosa que es muy importante, si nosotros nos dedicamos a educar a nuestros hijos en primaria, secundaria, en la universidad, hoy en día educamos en competencia Educar en competencia sobre todo al final, significa enseñar, o sea, que uno sea capaz de aprender a aprender. Mostrar al otro cómo uno aprende para que el otro vea si esas prácticas también sirven para aprender continuamente. Esto es una escuela de eso. Cuando los alumnos exploran nuevas formas de aprender, una parte fundamental no es hablar del contenido de la asignatura, sino hablar también de qué manera ellos están experimentando el hecho de aprender, de que sean conscientes de su aprendizaje. Eso hace que eso se quede mucho más y que puedan ser prácticas que permanezcan en el tiempo. Bueno, esto ahora, por ejemplo, es... Eh, esto es de la semana pasada en mi página web, este año doy un curso de creación de empresa y por experimentar conmigo mismo lo que he hecho es abrir el curso para que cualquiera pueda seguir. Entonces, cada día que hay clase, los materiales los publico abiertos abierto. Por supuesto no hablo poco de mi clase, porque en realidad asumo que cualquiera lo puede leer. ¿Qué importa si estudiando el grupo a vale, destruir? No... Eso no lo cuento, ¿no? que algunos ya lo saben, pero lo demás, lo que, lo que ven es el material es un tema que les puede cuentes. Y aquí entramos con el título que tenía la sesión, que era la identidad de digital. Vaya a ver esto, qué cosa tan interesante. El enfoque público de lo que nos habla es que todas las personas que estamos en el mundo de la enseñanza tenemos una perspectiva, casi, o tenemos una dimensión casi de tipo político. Político en el sentido de los asuntos públicos. Es decir, nosotros educamos para una ciudadanía. Y en tanto que eso. Tenemos una trascendencia que empieza en la clase, pero que va más allá de la clase. Entonces, partiendo de nuestra clase, como esa primera esfera de lo público, podemos enfocarnos a dinámicas de trabajo, como, como esta ¿no? expresada en inglés, que es el Working Out Loud, que es trabajar en voz alta. Trabajar en voz alta tiene una, una gran ventaja. Y es que los demás se enteran de lo que hace. Si los demás se enteran de lo que hace, alguno mal pensado podría, podría decir, bueno, pues me van a copiar bien, que te cite, no intentaremos que decides, total, si no te va a copiar igual, ya no sabéis que eso está a la orden del día, pero lo importante de trabajar en voz alta es que puedes llegar a colaborar con los otros, es muy complicado que surjan proyectos si la gente mantiene su trabajo y su idea en secreto, al final se acaban muriendo, entonces esta es la filosofía que por ejemplo en la UGR tenemos, y aquí surge la identidad digital, las identidades digitales de un profesional de un profesor, de un estudiante son fundamentales porque es el modo en que te presentas a los demás 24 horas al día no solamente cuando estás en la clase y hablas dos minutos o cuando estás en un bar hablando conociendo gente o en cualquier sitio esto funciona 24 horas al día bueno, aquí he puesto unos ejemplos de, de área en la que doy yo docencia estos es son blogs de profesores en el ámbito universitario el que un profesor tenga un blog, una página web, sigue siendo, a pesar de que hace 10 años de que esto explotó, una rara avis. O sea, la gente no trabaja en abierto. Por una razón principal. Bueno, yo me tenía que dar. La primera, porque no da miedo exponerlo. Aunque nos dediquemos al conocimiento. Yo cuando los profesores, compañeros, me dicen ¿Pero cómo voy a, voy a publicarlo para que todo el mundo lo lea? Pero Bueno, pero si te dedicas a esto. Si me lo dijera alguien que está trabajando en la obra, te digo, hombre, a lo mejor puede tener otro temor, pero es que está todo el día trabajando con materiales de conocimiento. ¿Qué temor va a tener? Bueno, ese es uno. El otro es que todavía este tipo de prácticas no están del todo reconocidas. Y muchas veces nos movemos por aquello que llena nuestro currículum. Pero esto llena otras muchas cosas, al margen de que también hay forma de llenar el currículum, ¿no? Bueno, este es un caso de un blog. bueno Este en concreto, mirá, es un caso muy, muy interesante. Fue profesor mío de, de mi tesina, profesor en Valencia, una persona que trae 58 años, lo no más alejado de la tecnología que os podéis imaginar. Pues un día fue un curso en la Universidad de Valencia donde me enseñaban a hacer blogs. Mi sorpresa fue que al cabo de los meses seguía publicando. Bueno, a día de hoy es la persona con mayor impacto en el ámbito de la contabilidad y la tributación en España, sin llegar a las estrellas que salen en la tele tú buscas algo en internet y sale él o sea, ha transformado su trabajo completamente a nivel de que lo lleven para conferencias a nivel de motivación bueno, cada día van a lo conocer y sale en televisión está también, digamos, del área este es el otro nivel, ya cuando sale en televisión la cosa pues se multiplica, bien, aquí hay otros ejemplos pero voy a ir pasando para que... bueno esto lo he puesto porque es mi experiencia. Esta era mi página, mi página web en 2010. En 2013 la cambié y ahora tengo la actual, que ¿eh? es esta aquí. La pongo porque si hay alguna pregunta, de esto no puedo defender. De la de mi amigo Recaurido no puedo decir poco, ¿no? Bueno, en Twitter también están los profesores. ¿vale? Este es un compañero, por ejemplo, que está desarrollando ahora su carrera en Latinoamérica sobre el tema de plan de capitales. Eh, Twitter se ha, se ha metido en Twitter porque sirve de proyección porque la gente lo busca o sea que al final se retroalimenta, ¿no? cuando uno tiene un, un impacto físico pues también lo tiene al final en las redes. y aquí os presento quizás al profesor de la Universidad de Granada con mayor impacto en los medios sociales. os recomiendo que lo sigáis si estáis ahí con vuestras cuentas de Twitter no cosas, sacadlas podéis tuitear incluso whatsappear si queréis eh, Fernando Trujillo él es profesor del Departamento de enseñanza de Lengua Inglesa en Ceuta en Ceuta o sea, si ya es complicado estar desde Granada pues destacar desde Ceuta es más complicado todavía bueno pues él a día de hoy tiene más de 20.000 seguidores en Twitter hablando de educación o sea no ha ido a hombre, mujeres y viceversa hablando de educación eso es un mérito tremendo está pasando una parte de año dando conferencias es una persona que está en blogs generando conversación, etc. Eh, bueno, aquí también algunos datos suyos, ¿no? El número de seguidores que tiene, el número de, de impresiones, ¿no? En el último mes, retweets, cuentas alcanzadas, etc. O sea, son números importantes, ¿no? Todo esto se une para presentar un proyecto que hemos empezado con las otras semanas en la Universidad de Granada. Identidades digitales mujer Lo que queremos es saber qué hace la gente a través de medios digitales que gestionan ellos mismos porque muchas veces nos preocupamos de los medios oficiales, los institucionales pero tenemos miles de voces que a través de su Facebook, de su Twitter de su página web están llevando el nombre de nuestra institución por el mundo queremos reconocerlo queremos, queremos mapearlo queremos premiarlo esto ¿Sí? es una novedad también en el plan propio de investigación de 2016 se ha incluido un premio eh, premio mediará UGR de Comunicación e Innovación en Medios Digitales este premio se va a entregar junto con los premios a los investigadores más citados o sea, pensar en un gran reconocimiento Junto a ellos vamos a tener a gente como por ejemplo Fernando Trujillo. Lo que queremos es que se le empiece a dar valor a la aportación, que en otra dimensión, no de carácter a lo mejor investigador, que puede que también, pero sí de transferencia se está haciendo. ¿no? Bueno, y ya para ir concluyendo, otra idea básica para, para la educación digital, la experimentación. Y aquí conectamos también con lo físico. Considerar la vida y la educación, la educación como experimento. Bueno, no sé si conocéis a Henry David Zunó. Thoreau eh, es muy conocido por un ensayo que tiene sobre la desobediencia civil. Es uno de los librepensadores norteamericanos del siglo XIX más importante. Tiene un libro que se llama Walden. Walden es un lugar cerca, bueno, es un lago que hay en Massachusetts. Entonces él lo que hizo fue pues, eh, a finales del siglo XIX se retiró durante un año y medio a ese lado. Construyó su propia casa y vivió ajeno al mundo. ¿Cuál era su objetivo? Él entendía la vida como una sucesión de experimentos. Su objetivo era, digamos, reflexionarnos sobre la sociedad desde esa atada. Bueno, pues esa idea de la experimentación, que es tan propia de la ciencia dura, ¿no? Nosotros lo que hacemos es llevarla al ámbito de lo social y no es algo nuevo. ahora veréis de dónde viene la experimentación social por ejemplo aquí tenéis una frase que, que no... Que era que estaba la motivación que en su libro Walden y indica de por qué se va al bosque y se me vino a los bosques porque quería hacer frente a los hechos esenciales de la vida por ver si era capaz de aprender lo que ella tuviera por enseñar y por no descubrir cuando llegara mi hora que no había siquiera vivido bueno pues en el libro él tiene una, una frase, un apartado donde habla de la universidad y dice lo que quiero decir es que los estudiantes no deberían jugar a la vida o simplemente estudiarla mientras la comunidad lo sostiene durante el tiempo que dura ese costoso juego sino que deberían vivirla intensamente de principio a fin ¿cómo podrían aprender a vivir mejor estos jóvenes si no realizando el experimento de la vida? que yo creo que esto serviría para ponerlo el, a la entrada de la escuela y de la universidad ¿no? bueno aquí surge la idea de lo que son los laboratorios sociales los laboratorios ciudadanos eh, mirad un ejemplo John Dewey, no sé si lo conocéis, pedagogo de los más importantes eh, finales del siglo XIX, principios del siglo XX John Dewey pensaba la educación como aprender haciendo y buscaba realizar innovaciones educativas pero lo hacía de una manera experimental él creó un colegio privado asociado a la, a, la, a la Universidad de Chicago era el Laboratory School y las clases eran como las veía aquí estudiaban geografía y los alumnos tenían eh, tierra donde poder jugar o aprender con ella y aquí arriba había una ventana donde Dewey y los investigadores se asomaban y veían qué ocurría en la clase o sea, era un experimento en realidad aplicaba la innovación y observaba. De esto hace más de un siglo otro caso Wilbur C. Phillips este hombre inventó una cosa que llamaba él la unidad social eran pequeñas unidades eh, que lo que buscaban era funcionar en las ciudades de manera cooperativa de forma que los ciudadanos y los expertos médicos, arquitectos, etc. trabajaran crearan junto el espacio común. Este experimento de, la, de, de estas unidades lo llevó a cabo en la ciudad de Cincinnati durante tres años. Era de nuevo un experimento social. Probar, ver que funcionaba, ir cambiando. Su trabajo está en la base del sistema de seguridad social en los Estados Unidos. De nuevo volvemos a esa misma idea ¿no? de, de la experimentación. Bueno, pues aquí llega la, la, la presentación de quiénes somos nosotros. En la Universidad de Granada desde el año pasado tenemos La labo UGR, Laboratorio de Investigación en Cultura y Sociedad Digital. Y aquí es lo que hacemos, ¿no? Aunque es UGR, porque estamos en la UGR, llevamos el nombre de la universidad por delante, nos concedimos como laboratorio ciudadano. Muchos de los proyectos que tenemos, en realidad todos, son proyectos abiertos. Cualquiera puede participar, cualquiera esté en la universidad, puede ponerse en contacto con nosotros, si tiene algún problema, algún proyecto, nosotros intentamos movilizar a la gente que, que puede ayudar a, a llevarlo a cabo en la universidad. Intentamos generar proyectos en los que no haya una transferencia de conocimientos de la universidad a la sociedad, sino que sea algo en los dos sentidos. La concepción es justamente como la, la de Internet. Internet se es estructura de manera distribuida. El conocimiento no está en un único nodo, está en todas partes. Nosotros con, eh, entendemos que la universidad es un agente fundamental del conocimiento. Pero el conocimiento lo tenemos cada uno de nosotros. Porque en realidad el conocimiento forma parte de un discurso social. Y no existe, como puro en algún lugar, en algún libro. Sino existe en la realización que tiene luego la sociedad. Bueno, aquí también la idea, ¿no? Espacio de encuentro para análisis, experimentación, investigación, fusión de las tecnologías, la cultura y la sociedad. Idea como participación pública, innovación, creatividad. La idea del prototipado, muy interesante. Tenemos una orientación clara a la acción es decir, muchas veces pensamos cosas, tenemos ideas, pero no somos capaces de llevarlas a cabo para nosotros tener una idea es llevarla a cabo aunque sea un prototipo, algo inicial, algo que nos permita ver, aunque sea por intuición, si ahí hay, hay algo esa orientación a la acción es muy importante bueno, experimentación, conocimiento abierto, todo lo que es la cultura libre que hemos hablado nuevas formas de conocimiento en la sociedad digital esa transferencia de conocimiento en varias direcciones. Por ejemplo, este año montamos las primeras jornadas sobre educación abierta. Este próximo año haremos la segunda. Pues estáis invitados. Si queréis algún proyecto o si queréis venir a escuchar, son todas gratuitas y... Sí. Otra cosa que hacemos. Mirad, una cosa muy importante de esta sociedad en la que estamos invadidos por los datos es el ser capaz de visualizarlo. La visualización de información es algo que está todos los días en todas partes, en televisión, en prensa una de las cosas que hemos hecho para el vicerectorado de, de investigación es generar una web donde vamos a visualizar en tiempo real todos los datos de bibliométricos de la universidad, el número de citas la posición que tenemos en los rankings proyectos que conseguimos ¿vale? es decir, es cambiar un poco el modo de comunicarnos ¿no? ahí tenéis pues, distintos gráficos decir, frente, a, frente a esto antes había un PDF duro de leer Ahora, hombre, también requiere esfuerzo, pero intentamos tener otro lenguaje. Aquí entra también la idea del transmedia. El transmedia es ser capaz de comunicar a lo largo de distintos medios. Es decir, mezclando fotografía, vídeo, productos interactivos, texto. Eso que hoy en día se hace en las series de televisión, también lo queremos llevar al ámbito de la educación, al ámbito de la investigación. Bueno, ahí tenéis varias imágenes de la plataforma. Este proyecto, este, este evento lo hicimos a finales de mayo. A ver, esto fue una pasada. Os invito a que el año que viene estéis con, con nosotros. Se hizo en el centro del laicín. Centro de Laicin, ahí en la carrera de.. La carrera. El pasado, no, pasados, no, de no. carrera del Garba. Bueno, siempre me confundo con ese chito. Eh, lo que hicimos fue reunir a más de 20 proyectos de Makers. ¿Qué son los Metriers? ¿Os acordáis en los 90 cuando se pusieron de moda los libros de bricolaje? Todo el mundo tenía un... hazlo tú mismo, ¿no? Bueno, precisamente la filosofía que hay vendiendo en educación es el do it yourself, hazlo tú mismo. Es decir, no tenemos ordenadores en las clases, ¿para qué los queremos? Si la gente lleva móviles más potentes. Bueno, eh, los makers es gente que hace bricolaje pero con tecnología digital. Con Arduino, con hardware libre... ...con software libre... ...que programa, que hace robots... ...aquí creo que tengo una imagen... ¿no? De, ...de evento, ¿no? Bueno, había proyectos increíbles... ...impresión 3D... cosas muy interesantes. ...bueno... ...este es un proyecto... ...que si... ...voy a anticiparlo aquí... ...a lo mejor al final no sabe... ...pero como estamos poco... ...lo cuento... ...forma parte de la idea de laboratorio ciudadano ¿sabéis que en la ciudad se ha cerrado ahora el botellódromo, ¿no? lo sabemos todos está todos los días el periódico y tal la gente está asustada, ¿no? en plan de Dios, van a venir los botellones ¿no? eh, creemos que no hay una solución para esto lo único que podemos es llegar a consenso a un diálogo intergeneracional sobre el modo en que nos divertimos y vivimos el ocio porque quien de aquí no toma cerveza cuando sale, no va a terrazas. Es más, no va a terrazas que hacen ruido, que molestan a vecinos que viven encima. Hay calles de Granada que son poco vivibles y no hay botellón. Entonces es un problema realmente complejo que afecta a distintas generaciones que tiene una tradición importante porque el alcohol ha estado presente no desde hace 10 años. Es que en los 80 estaba en las litrones, ¿no? y antes habría otras cosas que no sé cómo se llamaban pero siempre ha estado ahí este proyecto lo estamos viendo con el Ayuntamiento y lo que hará es durante un año generar un proceso con distintos grupos de trabajo para de manera, eh, digamos, social y cooperativa generar posibles soluciones al ocio en la ciudad ocio, cultura, ciudadanía, esa es la idea al menos, dado que no hay una única solución que la que haya sea una solución entre todos o sea, una solución que venga de abajo arriba y no impuesta por un experto que tiene la idea brillante de cualquier otra cosa. ¿no? Esta es la filosofía de esos laboratorios sociales como lo que os he contado antes. Bueno, aquí tenéis otra imagen, otra actividad. Esto fue un curso sobre arte e internet. Y aquí está la última historia. Esta no la perdáis porque va a ser... Mirad. ¿Alguna vez habéis dicho el mundo real y el mundo digital o el mundo virtual esta expresión lo real y lo virtual bueno voy a poner un caso y me decía a ver si lo virtual no es real imaginaos que alguno ha estado con el whatsapp ahora y tiene a su pareja en otra parte y han estado discutiendo por el whatsapp ¿no? ahora dentro de una hora veis a vuestra pareja y claro la cosa no está bien podrías tú decirle Cariño, no te preocupes, esto no ha sido real, ha sido virtual, no, ¿verdad? No cuela. bueno, es más, hasta nosotros mismos coger un teléfono y hablar por teléfono, un teléfono con cable, hemos perdido la noción de que eso no deja de ser una virtualidad. Leer hoy en día una carta que en su momento escribió Platón, madre mía, ¿no? Es fuerte el tema, ¿eh? frente a, por ejemplo, una llamada de Skype, en la que dos personas están en dos partes del mundo al mismo tiempo. Es decir, ¿qué, hay más, ¿Qué es más virtual? Tenemos que empezar, empezar a repensar los prejuicios que tenemos sobre esta serie de... sobre esta forma de, de comunicarnos, ¿no? Bueno, pues aquí en caso, mirad. Madrid. La Plaza Mayor. Vamos bajando hacia la latina a tomarnos aquí una cervecilla... Y fijaos que aquí hay un espacio en la latina, casi igual de grande que la Plaza Mayor. No sé si lo identificáis. Es el mercado de la cebada. El de cebada. Este es un sitio peculiar. Porque en la época del boom eh, querían hacer ahí un gimnasio, un centro comercial. Se acabó el dinero y se quedó la Cosa Media. Entonces había un espacio, esta parte de aquí, que los vecinos pidieron al ayuntamiento utilizar una de las noches blancas estas que se hacen para organizar actividades. Desde ese momento se empezó a gestionar ese espacio de forma conjunta entre el ayuntamiento y los vecinos. Y se generó una iniciativa ciudadana que se llamaba Libertad ¿no? Esta gente en 2013, en septiembre, recibió un premio. Esto se llama el Golden Nica ¿no? es una especie de Oscar, ¿no? Eh como los Oscar de Hollywood, pero para los temas digitales. Los da una asociación austríaca que se llama Arts Electrónica. Bien, para que veáis la dimensión. Diez años antes, ese premio de Comunidades Digitales lo ganó Wikipedia. Wikipedia, ¿eh? Y en 2013 lo ganaba esta gente. ¿Qué ha pasado? Hay algo que, que está cambiando, ¿no? Porque no nos no parece entendible, ¿no? Bueno, el premio se lo dieron porque consideraban que habían conseguido leer la continuidad que supone lo digital y lo físico. Lo digital y lo físico no son más que dimensiones distintas de una misma realidad. Y ellos habían conseguido superponer esas dos dimensiones y vivirlo de una manera natural como si ahora salimos de aquí porque te tienes que ir para algo con el móvil está, acabas de ver la sesión que estamos haciendo o, o continúas comentando y participando sobre lo que, sobre lo que aquí se ha hablado este tema de continuidad es fundamental si algo que gustaría que os es, es que no tengáis los prejuicios de pensar que lo digital lo real es algo distinto todo forma parte de una misma realidad de lo que somos ¿no? bueno, acabo con esta frase del filósofo francés Jacques Rancière, quien enseña sin emancipar a todos. Pues yo creo que ese es mi mensaje, el lema ¿no? que intento llevar, al final es enseñar a pensar, y, y bueno, creo que en eso estamos todos, los que están en la universidad, los padres, pues siempre es una cuestión. Muchas gracias. Y...